NJR eres tú, ¿no, Neymar? Hola, hola. Vale, vale, vale. Tripulante. Pero para nada me mata el Cuni, la que me parió, de verdad. ¿Es Neymar? Sí, tiene que ser. Uy, está fakeando gasolina. No, no, no, no, no, no. No puede ser que esté fakeando gasolina. A ver, Neymar, ¿vamos a matar a Reven? Sería mi sueño, ¿eh? Neymar matando a Reven, mano! Me han matado de FK, tío. Esto es tristísimo. No. <risa> tripulante, tripulante. Si me muero el primero, me volvería absolutamente loco. ¿A ¿A le voy a votar a quién? ¿A, a, ¿A quién? Reven. No. No. Reven. Reven, Reven. Reven, Reven. Reven. Ah, ¡No me fue! ¡No me fue! <risa> la p madre! No puede, hacer no puede ser algo mal el mundo, no ¿no? boludo. Juega al sí carga, no gana, gana, gana, juega. Sí la manga no gana, juega al fútbol. de Ana. Uff. Vale. ¿Por qué no? lo has visto, ¿no? Lo has visto en cada cuadro. Te juro que no soy yo ahora. Ahora te juro. No, lo ha dicho en todas las partidas, lo de te juro que no soy yo. ¿Cuál es tu última prueba, Neymar? Por curiosidad. O sea, ¿cuáles De, ¿de los fíos, de los fríos. A los cables. ¿Qué colores tiene los cables? Azul, amarillo, rojo. Y. de ese. No hay color rojo en los cables. No hay color rojo en los cables. Es lógico. ¡Ah, Neymar, a ¡No, la madre! ¡Por qué me votaron! ¡No hay rojo! ¡No hay rojo! ¡Que no, hombre! ¡Hombre, hombre! hombre rojo a tu casa, hombre! Sí, sí que hay rojo, eh. Pero bueno, a veces en la vida hay que engañar para conseguir tus objetivos. ¡Gas! ¡Va, ¡Mira, ¡Para ¡Para de matarme! Ah, soy yo el malo. <risa> um, de nuevo, gris. Gracias, gracias por esquipear. Gracias, he visto No me lo merezco! ¡Skipeamos, No me Neymar, Neymar. Papo, papo, papo, papo, papo. Ah, Saquemos papo, papo. saquemos a Papo. Pucha, yo yo yo voto a Beto sin querer. Quería votar a Papo, perdón. Sí, sí Mamá, no sale, Yo yo te banco. No entiendo nada. <risa> oh, perdonar, chicos. No lo he visto Cada vez está ahí abajo, a la derecha, no sé el nombre. Es shield, creo, ¿no? It's cool. It's cool. sí, escudo. Escudo, Shields. Hizo el oxígeno ahí. Sí. Bajeto. Le encontré ¿Sí? el cuerpo naranja. Oh, ¡Pero cuántas veces le va a tocar, tío! ¿Cuántas veces le ha tocado en 10 partidas ha tocado ¡11! ¡No me jodas, Neymar! ¡Es que no me jodas! Me piro, me piro. ¿Es Neymar? No, no. Vale, lo tenemos claro. Neymar, ¿Sí? sabes que yo estaba contigo, ¿verdad? Perfecto. ¿Quieres decir, Ernesto? Nada, estaba en comunicaciones. Yo estoy con Neymar en redactura ahora. Gracias, Neymar. Oh, Efectivamente. Sí, Neymar ¿Cómo lo ves, Neymar? ¿Barbe o Cristinini? ¿El calvo o la chica? Ah, el nuevo es el Barbe, eh. ¡Barbe, sí. Barbe! ¡Barbe, Barbe! ¡No me lo puedo creer! ¡Neymar! No. ¿Cómo puede ser tan hijo no de… ¡Neymar! No no ¡Era el calvo! No ¡Era no el calvo! No ¡Era el calvo, no calvo? No. calvo? No Neymar! ¡Era el calvo! ¡No! ¡No soy yo! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Arréglalo, Neymar! ¡Arréglalo! ¡Le doy el botón! <risa> sí, sí, sí. Ahora lo arregla. espérate, espérate. Sí, no, sí. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! <risa> ¡Pero qué hijo de p***! <risa> <de risa> ¡Pero qué hijo de ¡Pero qué hijo de p***! <risa> <risa> <risa> <¡Dale, dale, dale. risa> Chicos, muchas gracias, muchas gracias, me voy, me voy con la victoria. No? ¿no? No. Muchas gracias, gracias por. A este un aplauso a este mentiroso. Eh. Adiós, un aplauso por mentiroso, Un aplauso a este mentiroso.